Hola, hola, buenas tardes. Aquí se va contando un día de taberna y hoy volvemos con Evil Genius, Este va a ser nuestro capítulo número 26 de la odisea de hacernos con la dominación mundial. Y hoy vamos a ir a por asesinos natos. A ver qué, qué necesitamos. O sea, vamos a desbloquear a la nueva clase de esbirro asesino. Que en verdad ya tenemos bastantes, pero. Vamos a ir a por ellos, así los podemos entrenar de alguna forma, así que... Daño de plomo que haría falta un montón de gente para aportar su féretro de un mes. Gustavo las texturas, que raro. Un asesino que no se es que a sus objetivos con un solo disparo. Eso puede hacerlo cualquiera, lo que usamos nosotros se llama exterminio. Sinceramente tiene usted suerte de que no le corremos más por ellos. El asesino que te también es capaz de entrar y salir de los sitios sin heartstrings. ¿Vosotros ¿Vosotros seréis capaces de algo así? Claro, siempre y cuando tengamos suficiente munición. Ah, bueno, obvio. Oh, a ver, no. Vale, ok. ¿Aquí que hay que hacer? Eh, vale, simplemente traernos, ¿no? A este señor del... Un asesino en el mapa mundi. Vale, pues vamos a ver por dónde están y los sacamos. Uh... Ah, vale, esta zona está confinada. Vale, perfecto. Iniciamos maquinación. Maravilloso. Aquí, ¿esto no necesitamos más? elimina tensión poco a poco. Por ahí media. Es que esta por 20 informes. Con la capacidad que tenemos de sacar informes. Es maravilloso. Vale. Guardias. Vamos a sacar esta. Pero a la vez vamos a sacar esta. Bueno, no. No podemos. Hasta que no completemos una. La otra no se va a poder ejecutar. Y eso es así. Elimina toda la tensión poco a poco. Eh, me parece correcto. Vale, ¿qué más cositas tenemos por aquí? Guardias, vale No, esta ya la hemos sacado Botones, nada, nada ah, Bueno, esta es la básica Esta es una De esta sencillita, vale, vamos a mejorarla Porque como tenemos capacidad de Misión. Ah, vale, epa, que lo tenemos aquí Tosto parado, muy mal Por 5 informes 10 trabajadores, está muy bien Eh Vale, y es más, esto lo tenemos todo aquí sin moverse apenas. Vale. Ahí, ahí. O sea, tenemos que ir completando estas maquinaciones. 15 guardias. Esto es una locura. Confirmamos. Vale, vamos a arrancar también. Venga, aquí. Uy, uy, uy, uy. Olga, a ver. Te, te me estás quietecita. El especialista te ha llegado a la guarida. Aún no, creo. Eh. Piso 4 Vale, aquí como estamos ¿Lo hemos traído ya? El asesino acaba de llegar a la isla Bueno, que no, no es noticia porque ya lo tenemos y, y, y, y, A ver, podemos meter la trampa esta que hemos visto aquí de la caja fuerte Vale, yo creo que nos va a ayudar bastante Aquí es como... Ok, por aquí pasa todo el mundo 64.000, Vale, vale. Aquí quien hay, accidente. vale. Okay. Transformamos, perfecto. Vale, haciendo uso de las centrifugas. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Vale, nos lo llevamos. Nos lo llevamos. Nos lo llevamos. Nos lo llevamos. Y nos lo llevamos. Venga, vamos ahí a pelear. Venga, a por ellos. Nah, maravilloso movimiento. Vale, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, ha llegado el grupo de soldados. Vale, vamos a escoltar a este prisionero. Uy. No podemos aún. Vale, o sea, hay que llevarlo para allá. Vale, movimiento, eso es Vale, reponemos todo en su sitio Perfecto Me gusta, me gusta, o sea, perfecto Los movimientos Vale, hemos plantado abajo en la sala Número 2 el superordenador captured. Bueno, espérate que vienen los soldados, ahora verás ¿Dónde está esta gente? Vale, están aquí Están aquí, están aquí, están aquí Están aquí, están aquí Están, están aquí a ver, a ver, a ver, a ver. Un poquito, un poquito de pausa. Dios mío, Olga. Vale. Gestos de esbirros, fuerza. Podemos entrenarlos, rollo... Gratuidamente. Ah, bueno, tienen un entrenador de esbirros, vale. Vamos a meter aquí... Vale, 12 esbirros me parece bien. Vamos a bajar los guardias mínimos que queremos nosotros a 10 y así nos ahorramos pasta y el hecho es, claro, ir sacando a muerte del resto Vale, aquí vamos a meter el crematorio Siempre se destruye por alguna razón Vale, ¿y qué más hemos sacado? Vale, vale, vale, el instructor Vamos a sacar y vamos a llevarnos, yo creo que el instructor este de biólogos aquí abajo nos cabe aquí el de asesinos Dios, que va Vale Vamos a vender esto Y esto, vale Porque guardias tampoco nos hacen falta tantos ¡Hola! ¡Oh, no! Vale Pues tipo de sala, vamos a tomar esto de aquí Estupendo Y esto de aquí Estupendo, vale Vamos a coger y vamos a mover este Un poquito más eh, A ver, ¿dónde lo podemos ubicar? Que no moleste mucho Vale, me sirve y vamos a meter el instructor de asesinos aquí Ojo, oh, además entra perfecto, ¿eh? Vale, confirmamos Buen movimiento, este me ha gustado Vale, aquí Uy, uy, uy, uy. Esta porque no va Ah, porque no tenemos... Vale, vale, a ver eh, Viene la gente a la puerta Por favor, es necesario Vale, eh, eh, eh, eh. venga, esos guardias. Nuevo, ¿no? A ver, venga. A alerta, venga. roja. Todo el mundo a la puerta. ¿no? Venga, Eli, vente para acá. Venga, vale, ya llega la hora de esbirros, Perfecto. No, ahora ya sí que nos paramos No, es perfecto, que... Perfecto, perfecto, perfecto. Genial Vale, perfecto, perfecto, perfecto Me encanta Vale Ya lo tengo ¿no? Vale, pues mientras esta gente está pegando aquí Nosotros vamos a irnos al piso 3 Vale, y... Aquí en el piso 3, vale, vamos a ser listos Vamos a poner... Caja fuerte Vale, aquí no podemos Pero aquí sí que podemos abrir Aquí Nuestro pequeño boquete Vale, y guardando Las distancias un poco La estantería Aquí no cabe En serio no va a caber aquí una puerta Vamos a tener que tener La zona abierta Del todo a ver, no puede ser esto Vale, y esto lo toca Toca mover esto Aquí estamos bien Vale No, no es para nada eficiente y ¿eh? Me da un poco de toque, pero bueno 1, 2, 3 Vale, esto no puede estar así Oh, vale Vale, pues vamos a hacer esto que sea pasillo y que la zona esta sea ponerla... Plantamos la puerta aquí. Oye, hace, hace falta en serio especificarle que quiero aquí, ¿vale? Eh, eh, eh. Vale, y vamos a plantar aquí unas cuantas. Por lo menos, eso es. Eso es, eso es. Vale, aquí no. Aquí sí. Mmm... Vale, aquí, aquí. Aquí no va a poder ser. Vale, pues vamos a ser listos y vamos a moverlas al revés. Vale, aquí, aquí, aquí y aquí. Y veremos a ver de qué forma podemos ubicar esto. Vale, tal que así y así. Vale, me parece bien. O sea, es un... Tipo de la Vale, ok. Vamos a dejar esto aquí. Que por lo menos ampliamos un poquito el. el. nuestro el... parque de. de. Vale, vamos a también. Sí. ¿Dónde está Iván? ¿Y por qué la gente no viene? Venga, Iván. Vamos, vamos, vamos, vamos. Oh, es que se nos han juntado. Dios mío. Iván, ¿cómo está? Bueno, 50. Dios mío. Eh, ¿Qué ha pasado aquí? Vale, ok, reiniciamos. Fin de la partida, te ha una gente de martillo. Eh, cargar la última partida guardada. Uf, hace 6 minutos. Tan poco hacía tanto. Tenemos por lo menos el asesino No, creo que no tenemos ni el asesino Vale Pua, Pues hemos perdido bastante progreso ¿eh? Vale, ejecutamos este señor aquí Este señor Aquí Buah, no tenemos esto modificado Dios Vale, pues nada eh, vuelta atrás y replanteemos un poquito la situación Vale, no vamos a ir a toda pastilla Bueno, un poco sí Quiero solucionar es esto Vale, feo, eh Tema feo, no me ha gustado para nada eso Lo que creo que voy a hacer es Pues que movería el pasillo y ganaría aquí una sala Pero... Vale, vale, vale, vale. A ver, a ver, a ver, a ver 5 minutos ha pasado esto 5 minutos ha pasado esto vale, esto bajamos aquí al 15 está bien, aquí luego subimos al 15 por ejemplo vale, y asesinos quiero tener también 15 8. Y el problema que hay con esto es que se me enfrentan ahora estos señores con un grupo de soldados. Uah, y esto es un follón brutal. Vale, vale, vale, vale, vale. Iván, ven aquí ya. Porque necesitamos a Iván aquí. ya. Vale, vamos a activarlo de alta roja, de hecho. No nos Lo que pasa es que con la aleta roja Estos se ponen a correr para venir para acá ¿Vale? ¿Dónde se, ¿Dónde se van? ¿Dónde se van? Vale, ok, subiendo Subiendo de planta Nada aparece aquí este señor Vale, y viene toda esta gente aquí Iván, ¿dónde estás, hijo? Bueno, está la escalera un poquito. Solicitada. me ¿Estos han cruzado ya? ¿No? Vale, cuidadito. Vale, Iván, la puda está en combate. No aguantamos. Dios. Un poquito de por favor, el trabajo ahí, venga A ver, a ver, Iván Hay que tener a Iván siempre en la mira que lo que pueda pasar, que no se sabe. Eh, eh, eh. Vale. Oh, no lo ha usado, eh. No lo ha usado. No me pasa nada. Están ahí a melee tampoco. O sea, hubiera sido una locura. Vale, acabamos con ellos, ¿no? Vale, vale, vale, vale. vale Vale, Está bien. Dale, ahí con las agotes. Sin miedo, rey. abum ah, a, a fuego y todo por el aire. Perfecto. Hola. vámonos para acá. Porque te has ganado un descansito. Y Eli igual. Vente aquí a la mesa. Vale, y vamos a mover a la, Vamos a ir moviendo a la peña. Vale, este aquí. Este aquí. Vamos a sacar informes de esta gente. Que los agentes siempre sacamos bastante buena cantidad de informes. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Vaya hombre. Esto otra vez aquí. Vale. Confirmamos. Madre mía, hay cadáveres aquí que limpiar. Vale. Vale, ok. Bajamos al piso 3. Oye, ¿qué pasa aquí? Vale. Bastante follón Vale, bueno, vale, gente que se va Ok, bueno, lo de siempre Tampoco nada del otro mundo Vale, bajamos al piso 3 uh, vale, aquí En este piso 3 no hay nada Vale, y vamos a meter aquí Lo del loanco que hemos hecho antes Que nos quedaba bastante bien Vale, arran arrancamos por aquí El pasillo Perfecto Cogemos esta cámara Y la reubicamos Aquí está bien, vale. Ahora metemos cámara corazada. Exacto, hacemos sala de cámara corazada. Estiramos todo esto, perfecto. Vale, y ahora recolocamos uno, dos y tres. Vale, no, estaba afuera. Bueno, vale. vale, así está bien. Cámara corazada, vale. Estaba afuera y ahora metemos aquí la puerta. Perfecto, y ahora vamos a meter, a ver, pasillo, hacemos pasillo: 1, 2, 3, vale, eso sabemos que va así. Ahora, esto ya lo recolocaremos en su momento. Y ahora hacemos uno, dos y tres, no caben, así que uno y dos. Vale, así está perfecto. Vale, vale, vale. Vale, ahora, la máquina de los esbirros, ok. De los, de los asesinos. Después de este caos... Vale. Continuamos la remodelación y hacemos... Movemos esta aquí arriba. Así, de frente la podemos poner. Perfecto. Ya vendemos esta. Y vendemos esta. Vale. El tipo de sala... Nos cargamos todo este paraban de aquí, que no nos vale de nada. Y metemos el entrenador de asesinos... Justo aquí. Vale, perfecto Confirmamos todo Vale, genial Esto está genial Ana, Claro, las soldadas veteranas son una pasada Vale, bueno, aprovechamos que tenemos Gasto Para poder hacerlo, al menos tenemos Espacio para poder construir Vamos a meter aquí en el laboratorio El superordenador y lo colocamos ya Bueno, cuánta gente necesita esto Para trabajar Vale, bueno. 100.030 de energía las tenemos. Perfecto. A ver, esta aquí. Vale. Vale, vale. Bueno, está bien. Está bien. Vale. ¿Qué pasa en el piso 4? ¿Qué tenemos por aquí? A ver, telecomunicaciones, sala de control. Vamos a meter aquí otro de estos. Vale, perfecto. Uh, estos, de estos no hemos puesto absolutamente ninguno. Vale, confirmamos. Lo que sí que vamos a necesitar es la reforma de la energía. ¿eh? Creo que eso va a ser necesario. Vale, interrogaciones. O sea, interrogaciones interrogatorios correctos O al menos favorables Vale, vamos a mejorar ya esto Y ahora sí que nos podremos poner con el superordenador Me gusta Venga, esto vamos a darle un poquito de calor ¿no? Hemos completado A ver, a ver, a ver Hemos completado la trama ya del espía No, vale, hay que Reclutar ese asesino Vale Ok, pues mientras tanto nos vamos al mapa mundi Y vamos moviéndolo por aquí Tres guardias Vale, bueno, esto es una base básica Vamos a mejorarla y vale, 30 informes, tenemos 85. Es que generamos un montón, ya digo, es una pasada. Por 5 informes de trabajadores. Vale, todas estas se compran, me gustan. Oro reduce temporalmente. Vale, pues 30 informes, para adelante. Vale, aquí que tenemos más guardias. Aquí Vale, perfecto, peaje, impide cualquier avance, no sé qué la víctima se rasque el bolsillo, el mal en estado puro, ¿vale? O sea, ganas dinero con tus perros. Cinco guardias. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, ¿Dónde y por qué? ¿Dónde? ¿Ya está solucionado? Vale, perfecto. A ver. Ta ta ta. Vale, aún continuamos con esto Uy, ¿y qué tenemos nuevo? Objetos ¿Qué hay nuevo aquí? Ah, vale, el peaje Esto es una locura ¿Eh? Rollo, aquí Venga <risa> Vale, ok, por el momento eso lo vamos a dejar eh, La está en ¿Qué queremos poner? Eh, eh, eh, vale, no, es que eso está bien. Ay, tenemos que entrenar al asesino. Que aún no lo tenemos aquí, no hay nadie entrenando. Ni tus, soldas, ni tus trampas son rival para alguien como mi estoicismo. Vale, perdone. Disculpe, señoría. Vale, vale, vale A ver, tenemos las investigaciones paradas Feo me parece esto Vale, ¿qué vamos a meter por aquí? Uf, señal silenciosa Este está súper bien Lo que pasa es que me va a tardar la vida Globo terráqueo Genera a la vez informes y capacidad de transmisión También demuestra que la tierra es redonda LOL Caja fuerte avanzada Centro de construcción Técnicas mineras definitivas Hombre, esto teniendo en cuenta que son analizadores de impactos y aún tenemos.. No me parece nada mal. Ahora bien, vale, este es para mejorar a Iván. Minimalismo, esto también requiere el ordenador. Esto es para los lugartenientes, pero. Pff. Podemos meter este de pizarra blanca y por 4 Pues vamos a activar las pizarras blancas. Vale, lo que vamos a hacer también es el traslado de la energía Efectivamente Uh, un agente se ha escapado, ¿dónde? Venga, los capturamos ¿Podemos? Perfecto, fácil, vale Ah, piso 2 Uh, vale, los hemos tenido mucho tiempo aquí In your vale, vamos a cortarlo An is in your lair. Piso 4 ¿Por qué y dónde? All fires have been extinguished. Es que es un alarmista Vale Side story began. ¿Ha comenzado un capítulo secundario? ¿Cómo que ha comenzado un capítulo secundario? Vale, vamos a vender este Y vamos a colocar este Aquí así nos cabe Oh, perfecto Vale, este lo podemos vender Sí, y podemos colocar uno de estos Perfecto, y con este nos va a pasar Igual, con este lo vamos a vender Y oh, Y este no cabe Vale, aquí sí que cabe oh. mm, mm, mm, mm. Problemático Cancelar Movemos este aquí Eh, no podemos hacer que el, el cambio de sala, o sea, vale, todo esto lo podemos limpiar. Perfecto, de hecho, aquí podemos ganar más espacio. Aquí sí, pero me da un poco igual, o sea, hundir este porque no vamos a tener acceso. Cancelar. Uy, uy, uy, uy. Vale, sí, esto lo tenemos claro. Y es la cosa está en que podemos vender esto, vender esto... Esto, Buah, nos vamos a morir Aquí con el cambio de la electricidad, pero bueno Vale, es una mejora que nos va a valer Bastante la pena Uno, dos Tres Cuatro Y me llevo este para acá A este rincón, vale Y planto otro aquí ¿Cuánto estamos metiendo? Ah, bueno, 107.000 Bueno, con la calma o sea, como los estoy vendiendo, asume ya que. Eh, joder. Asume ya que no tengo energía porque lo estoy, me lo estoy sacando de encima. Vale, hasta que no tenga energía no funciona nada. Joder. Venga, a construir esto, vamos. Buah, trae a Iván para acá okay. porque si no nos va a entrar la risa o no, lo no, siguiente. Venga y construir. Yeah. Vamos Iván, corre. I'm not even this. The enemy pues el es patético. Ah, que nos estamos pegando, espérate. <laughs> Ah, a y a, luego lo he tratado en de enganchar Joder, madre mía Vale Vale, que no se muere Iván, eso es lo más importante de todos. El tiene moral. Vale. ¿Quién es este? Uy, John Steel. Qué pesadilla. Vale. Es que los, ag los agentes son una pesadilla. Otro nombre no tienen. Vale, vamos a darle un poco de calor aquí ¿Pero cómo? O sea, yo en el estilo este pega con flechas como panes No había nadie Oh, qué ganas de morir Bueno, ganas de morir no me he muerto Última partida hace 7 minutos Madre mía, se ha perdido el progreso Vale, ok Volveremos en est a este punto en el próximo capítulo. Ok, voy a arrancar otra vez desde donde lo hemos dejado aquí y arrancaremos con esto en el próximo capítulo. La idea es llegar a este punto y en el momento en el que estemos en ese punto, ahí empezaremos el capítulo. Entonces, voy a <risa> hacer el traspaso de la electricidad, que es lo que se, quedó, que se ha quedado pendiente ahora. Mirar a ver si lo de los asesinos lo tenemos en medio. Y hacer el cambio de... De las del laboratorio y eso para arrancar la investigación de los subagentes o de los lugartenientes para mejorarlos y tal, para tener al menos a Alibar barracuda más potente. Dicho esto, nos vemos en el próximo capítulo. Recordad, mira la descripción porque tenemos ahí la red de la taberna. Y suscribiros a este canal, porque estamos haciendo contenido de calidad y cada día mejor. Gracias a vuestro apoyo. Así que nada, eso es todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego, adiós.